Sandy Damián Frías se presentó este lunes ante la Fiscalía de la Provincia Duarte para denunciar que fue agredido por dos agentes policiales que intentaban arrestarlo la tarde del domingo. Eh, yo tengo problemas de mantención, no estaba trabajando, entonces la mujer andaba con dos policías. El policía cuando se me va para arriba, yo me voy a mandar porque no me voy a agarrar. Y agarró la pistola y me cayó atrás y me la dio dos Que si no me la dio, eso no se me pegan, Que estoy topelado y cuando me la dio eso, enraba abajo. Eh, no sé decirle porque ella andaba con la mano de los hijos míos. No, yo voy a poner la querella para que la... La justicia trabaja en eso. Hay uno que le llaman Kelvin y hay otro que dice negociador, ellos están en el cuartel de la peña. Solamente me enseñaron, cuando yo hice así que me para y me cayó atrás y sacó la pistola y me la dio los dos tiros. Pide a las autoridades dar seguimiento a su denuncia, pues considera arbitraria y violatoria de derechos las acciones de los agentes policiales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.